Este avión está saliendo de México DF, capital de, de México y sale rumbo a Buenos Aires, que queda en la República Argentina Calculo que se preguntarán qué es lo que me lleva hacia el sur, ¿no? me gustaría decir que lo que me lleva ahí es la leyenda o lo que pasó después de ella La leyenda de ONIC ONIC fue un grupo de, de stand up que tuvo mucho éxito en, en Argentina y fue como un cometa pero un cometa que dejó una estela de destrucción una persona muerta, una presa, una enferma y una mediática. Se podría decir que ellos sí que esquivaron el éxito. Me pareció una buena idea ir justo en este momento a Argentina, ya que se cumplían los primeros dos años de la muerte de Oliver Kozlo. Nadie fue a su funeral. Y eso fue bastante impresionante, ya que si bien hacía casi dos años que se habían separado, decían ellos que estaban en buena relación. A la hora de pensar el primer lugar a donde ir, decidir al que él le había dicho en su última entrevista que era el más cercano, Nikolai Maurovich. Llegar a él es cuanto mínimo difícil. Hace años que por culpa de su agorafobia y su adicción al tabaco, vive encerrado en un, su mansión. Puntualmente vive encerrado en una habitación, la que él llama la Cámara Celeste, que es, consta de seis paredes hechas de LED que transmiten constantemente imágenes del cielo. Decidí que no podía preguntar como de la nada acerca de la muerte de Oliver Kozlov, entonces Preferí ir preguntando de a poco, preguntar sobre ellos, de su vida, y luego hacer la gran pregunta. ¿Qué había pasado con Oliver? ¿Por qué nadie había ido a su funeral? ¿Y si era verdad el rumor de que la mafia rusa lo había matado? Antes que nada, saludarte y saber bueno cómo, cómo estás ahora mismo, ¿no? El alba hoy estuvo... esplendorosa, mis pupilas son rellenas. Ajá, bueno, me gustaría saber en qué estado, ¿crees que está tu carrera hoy? Está... flotando. Por cualquier espacio. Pero en cualquier momento puede arremeter contra la Tierra como si fuera un meteorito y hacer una explosión atómica y un terrible, terrible cataclismo no. y puede... afrontar... No, no, no, no, no. Bueno, eh, no sé si tal vez creas mejor que hablemos un poco de, de, de tu pasado, ¿no? Oh. Aquella reminiscencia, aquella montaña de reminiscencias... Eh, ¿Algún hecho en particular? Bueno, claro, eh, ONIC, ¿no? Me gustaría saber por qué crees que, que se separó, ¿no? ¿El grupo? ¿No crees? No daba para más el grupo. Era un cohete que nunca iba a despegar. La gente iba pensando que hacíamos algo diferente, que esto que el otro. Y. Y nunca pude ser esa hermosa peste que se infiltrara con ideas renovadoras en la gente. Bueno, es extraño, porque tú, tú mismo tenías bastante convocatoria, ¿no es así? Un par de hippies que estudiaban a carreras menores. Eso no ayudó a la gente. Necesitaba algo más, a la gente poderosa ahí, para poder descubrirle todo lo que hacías. Bueno, me gustaría saber eh, cómo te afectó en su momento la, la muerte de, de Oliver Koslov, ¿no? Era tu compañero. Calculo que estabas enterado de su muerte, ¿no es así? ¿Neta? Pero si murió hace dos años. Bueno, ¿quieres que, que hablemos de otra cosa? Tal vez hace un tiempo se ha hablado de, de, de tu... ¿De qué? Bueno, en el último tiempo se ha hablado mucho de tu supuesta homosexualidad. ¿Qué, qué es lo que piensas acerca de eso? ¿En mi supuesta homosexualidad? ¿Uno dice...? Pancho en vez de Sushi y ya lo tratan de caballito de mar ¿Eh? ¿A vos te parece que eso es, se puede hablar de sexualidad con eso? ¿Se puede hablar de sexualidad? No, no, te parece no, que un caballito decir, de mar no, tendría no, esto? No, no, disculpa, ¿eh? favor, ¿A vos no te parece que un por caballito estar? de mar Voy tendría para... esto, hijo de puta? ¿Esto tendría un caballito de mar? ¿Esto tiene un caballito de mar? infeliz. Después del incidente de, de Nicolai Tuve que salir de ahí Rápidamente Sus cambios de, de emoción Dice que están afectando mucho sus relaciones, sus pocas relaciones, claro. Ya que casi no sale de, de su encierro. Lo siguiente era viajar nuevamente, pero esta vez a Mar del Plata. A encontrarme con ella, la, la nueva mediática. Agostina Mariel. Claro que para poder sacar la información que yo necesitaba, tenía que ponerme a su nivel. Así que hice preguntas clásicas de un periodista, de lo que en Argentina llaman, Chimentos. ¿Es verdad que estás de novia con Martín Lustó? Bueno, no. Yo no, no diría de novia. En realidad, eh, nos estamos conociendo. Sí, no me gusta ponerle un títulos a las cosas de él. En realidad fue muy loco porque él me vio en una entrevista en la tele y, y llamó a la producción para pedirle a mi ping. Y bueno, y ahí empezamos a hablar y empezamos a salir algunas veces. Bueno... Yo no diría que estamos de novio, pero tenemos algo especial. ¿Se van a casar? No, no, no, es todo muy reciente, es todo muy reciente, no, todavía no hablamos de eso. Pero te ves de blanco caminando al altar, ¿no? Bueno, sí, claro, creo que es el sueño de toda mujer, ¿no? Eh, casarse, tener hijos, sí, claro que me veo. ¿Y Martín es el indicado? Y sí, puede ser. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te transformó finalmente en una mediática? Y en realidad vos estás en los medios ya sos mediático. Me parece que la palabra mediático está un poco abasgardeada últimamente. Um, pero qué sé yo, por ahí sí, cuando hacía stand-up eh, éramos como más under, como nos decimos nosotros. Y, y, y los stand-uperos por ahí no aparecemos en la tele, en las revistas. Bueno. Eh, Ahora de un tiempo para acá como que fue todo más rápido, como que empecé a aparecer un poco más en los medios. Por ahí eso es la diferencia, eso es lo que se nota. ¿Qué, qué pasó en el grupo donde estabas? ¿Qué grupo? ONIC Ah, oh, sí. Lo que pasa es que como que mi mente la pasé tan mal que como que mi mente lo bloqueó un poco. ¿Tan mal la pasaste? Sí, sí, sí, la verdad que la, la pasé muy mal. A mí mucho no me gustaba la idea de juntarnos, de que yo sea la última mujer. Nada, después con el. con el tema del intento de violación. ahí fue como la gota que rebalzó el vaso, ¿no? Perdóname. Me pone mal Hay un poquito recordar esto. Disculpa, no quiero ser maleducado, pero ¿cómo te afectó la muerte de, de Oliver Coslo? ¿Oliver murió? ¿Neta? Sí, sí murió. Pobre, sí. Yo sabía que ese camino de la, los hidratos de carbono y las grasas no no estaba bien. Diga, no, ese corazoncito no lo iba a aguantar, pero no, la verdad es que no sabía nada. No sabía nada que había muerto, me, me pone mal, me pone mal. Mis condolencias a su mujer, a su esposa, todavía salía con la chica esa europea, ¿no? Y, y dime, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Y bueno, qué sé yo, tengo muchas propuestas Tengo tengo propuestas para hacer tele, tengo propuestas para hacer teatro eh, Tengo una propuesta para hacer una película, eh, una coproducción checo-argentina En realidad no entiendo muy bien lo que significa la palabra checo, pero... Bueno, debe estar buena, sí y, y bueno, hay un montón de cosas en carpeta que las tengo que ir evaluando, sí ¿Es verdad que te vas a operar los senos? Sí Sí, sí, es cierto. Hace un tiempito que lo vengo pensando. Eh, bueno, no, nada. Fue una idea de Martín, en realidad. Porque él me lo quiso hacer una especie de regalo, eh, porque hace un mes que nos conocemos. Entonces, bueno, es más que nada un regalo de él, pero bueno, sí, sí, sí. Lo sé sí pensando. Hace cosa de tres años, a Agustina Mariel escribió una carta. Es que la mujer no tiene que ser presa de un hombre. El hombre y la mujer están al mismo nivel. Al poco tiempo se transforma en esto, en una descerebrada total, que solo piensa en casarse con su novio economista. Todo era muy raro en el mundo Onik, pero aún me quedaba una persona por... entrevistar. La entrevista más complicada de todas. Matlocasio lleva más de tres meses preso por el ataque a un periodista. No sabía qué podía pasar. Tuvimos un tiempo muy corto para hablar mientras él estaba en la cárcel y esto... esto es lo que pudimos rescatar de esa entrevista ¿Crees que es justo el hecho de que estés encarcelado? Pero esto va a afectar, correrá como director ¿no? No, para nada, para nada. Creo que me ayudó mucho con la prensa y... y quiero decirle a la gente, ¿esto por qué canon sale? Esquivando el éxito TV Quiero decirle a la gente que se acuerden, hace tres años atrás se descubrió que Abraham es el héroe de la historia. Y que cabeza era un simple periodista paparazzi que sacaba foto en pelota a las modelos. Y que por querer, por querer ser famoso fue que sacó foto de Tejil. Recuerden, dentro de un par de años yo voy a ser el héroe de la historia. Esta. Calculo que estás feliz con respecto a tu película, ¿no es así? Sí, estoy muy feliz de... Eh, aunque no me dejaron salir de la cárcel para ir a recibir... Ganó muchos premios en Cannes, ganó el premio a mejor película según el público cuadripléjico. y la verdad que estoy contento porque es una historia verídica. Se llama Milagros en la boca y es sobre la experiencia acá en, en el pabellón contiguo al mío, donde donde se hacen cosas con la boca y, y los miembros viriles de los otros presos de nuestra empresa. ¿Cómo, ¿Cómo te afectó la muerte de Oliver? No sé, debería preguntarle a él, porque me vino a visitar hace tres días y... P pero eso es imposible, Oliver ya lleva casi dos años muerto, no puede haber venido aquí. Eh, no, me vino a felicitar por el corto, hace tres días y a pedirme plata. Nadie fue a su funeral. Yo fui al funeral de Oliver fui y los chicos de Nick también fueron, éramos cuatro en el funeral, que no vengan a mentir esos giles. Pero, pero ¿quién era el cuarto ahí? No no sé, en orden me parece que el cuarto, pues, yo llegar a ser Nico, porque era el, el más, ¿cómo se dice? imprescindible. Imprescindible, sí. O sea, que podíamos hacer cualquier cosa así. Porque perdón, porque... perdón, prescindible. Prescindible, o sea, prescindible, esta es la palabra. Nico era el prescindible, sería el cuarto de Nick. Oliver quería ser el primero, pero no sé si era el primero. Y la muerte, no sé qué muerte, o sea, fue todo un teatro para tener prensa. Ahora creo que se tiene que saber, más que nada porque me dejaron acá podriéndome este agujero de mierda y... Y el único que me viene a visitar es Oliver. Tenía por un lado gente asegurándome que estaba muerto, gente que no sabía que estaba muerto, y gente que ya en el tope de, de la sorpresa me decía que estaba vivo. Tal vez sea algo que nunca se sepa la verdad de lo que pasó con Oliver Koslov. personalmente mi reflexión es la siguiente a veces creemos que la gente que tiene éxito ya lo tiene todo pero a veces suele pasar que la gente que tiene éxito lo único que quiere es desaparecer vos preguntabas cómo, cómo va el futuro bueno yo creo que me va a matar la mafia rusa